La lechuga es un alimento alcalinizante, refrescante, remineralizante. La lechuga es una de las verduras que habría que comer casi a diario. Aporta abundantes vitaminas y pequeñas dosis de minerales que enriquecen la dieta sin aportar apenas calorías. En las ensaladas es en la reina y combina casi con todo. El de la del plato más ligero y sencillo del recetario la ensalada tanto es así que cuando nos referimos a una ensalada en realidad una mezcla de vegetales el único ingrediente que se suele dar como seguro es la lechuga otra cosa es qué tipo de lechuga será o qué ingredientes la acompañan en cualquier caso se trata de uno de los vegetales más utilizados en la dieta cotidiana de esto sabemos más bien poco. La lechuga, la tuca sativa, pertenece a la familia de las asteráceas y se cultiva desde hace más de 2.000 años. Por lo visto, los romanos e incluso los griegos apreciaban ya sus virtudes y su sabor. Los árabes en el siglo VI contaban con tratados que explicaban cómo plantar lechugas. E Isabel de Farnesio, casada con Felipe V, las usaba rellenas como guarnición en sus banquetes. Parece que se cultivó por primera vez en la India, pero este es un tema controvertido. En cualquier caso, hoy se cultiva en la mayoría de países de clima templado, puede resistir mejor las altas temperaturas que las bajas. ¿Qué tipos de lechugas hay? Al igual que ocurre en la cebolla, otra habitual de las ensaladas, existe una amplia variedad disponible en el supermercado. Algunos de los tipos de lechuga más comunes son, Romana, la lechuga de toda la vida, muy económica, pero también de las más intensivas. Es fácilmente reconocible por sus hojas alargadas y su gran nervio central. Escarola. Por su sabor amargo y su textura gruesa, esta lechuga rizada es ideal para aportar cuerpo a una ensalada. Hoja de roble. Sus características hojas de color marrón rojizo son las hojas crujientes. Es ideal para combinarla con otros tipos de lechuga. Aunque esta variedad redonda es también muy frecuente, se trata de una de las lechugas menos nutritivas. Propiedades de la lechuga Una de las propiedades más destacables de la lechuga es que se trata de una de las con mayor contenido en agua, un 94%. Sin embargo, está bien provista de minerales, especialmente de potasio, 264 miligramos por 100 gramos. De calcio, 35 miligramos. De fósforo, 26 miligramos. Y de magnesio, 16 miligramos. Así como oligoelementos, cobre, manganeso, níquel, zinc, etc. También es rica en vitaminas A, 930 miligramos. En forma de carotenoides. El grupo B, su contenido de ácido fólico es de 21 miligramos. C, 8 miligramos, y E, 0.6 miligramos. Otra sustancia de interés es la tucarín que actúa como calmante sobre el sistema nervioso, la cual confiere a la lechuga propiedades relajantes y favorecedoras del sueño. Además, tiene poder saciante. ¿Cuáles son los beneficios de la lechuga? De la lechuga se ha dicho que tranquiliza, que va bien para la vista el insomnio y la retención de líquidos, e incluso que influye en, el, en la libido. El mismo Leonardo da Vinci hablaba sobre ella y de su conveniencia para la salud. No todos los efectos que se le atribuyen están probados pero posee un valor nutritivo, rotable y contiene sustancias de tipo alcaloide que le confieren cierto efecto sedante. Toma nota de sus principales beneficios para la salud. La lechuga es un alimento alcalinizante, refrescante, remineralizante. Tiene cualidades hipnóticas que ayuda a conciliar el sueño y también analgésicas frente al dolor. Presenta propiedades calmantes sobre... La excitación nerviosa Posee una acción aperitiva estimulando las glándulas digestivas, así como una suave actividad laxante por con su contenido en fibra, debido a que drena el hígado ejerce una acción depurativa general del organismo. También posee propiedades hipoglucemientes, reduce el azúcar en sangre, lo que hace aconsejable su consumo por los diabéticos. como rica en beta-caroteno contribuye a la prevención del cáncer, especialmente de colon y pulmón. La lechuga en la cocina. Actualmente encontramos lechuga todo el año, pero su momento óptimo empieza en primavera y en algunas variedades se alarga todo el verano. Aunque en nuestro país la tomamos básicamente cruda, también puede utilizarse para elaborar cremas y sopas. Incluso saltada o hervida resulta sabrosa. La ventaja de comerla cruda es que sin cocción, conserva mejor sus propiedades nutricionales. La lechuga despliega sus virtudes en mil y unas ensaladas. También puede emplearse como ingrediente de bocadillos, pitas, crepes o burritos, además da mucho jugo para elaborar cremas vegetales, tortillas, rehogados, salteados y algunas variedades como las pequeñas y acogolladas, pueden cocinarse enteras a la plancha, al vapor o braseadas, sus hojas se pueden rellenar de arroz, carne o pescado simplemente escaldando o friendo las hojas enteras. Aprovechar bien los nutrientes de la lechuga, aunque su aporte nutricional es considerable, no siempre llega íntegro a la mesa. Tener en cuenta los siguientes puntos es imprescindible si se desea aprovecharlo al máximo. Comprar lechugas en buen estado, una lechuga con manchas, con hojas rotas o que estén cada vez demasiado llenas puede no tener la calidad adecuada. Elegir las de temporada. Hay lechugas de todo el año, pero su temporada arranca en primavera. Las bolsitas de ensalada preparadas son una buena opción, aunque no tienen el mismo valor que la lechuga fresca. Conservarla bien. La lechuga debe guardarse en un lugar húmedo y fresco, al abrigo de la luz y el aire. En la madera se considera dejarla en el cajón de los vegetales. No hay que juntarla con manzanas o peras. Preséntela antes. Tampoco debe congelarse. Evita los remojados prolongados pues se pierden en el agua gran parte de sus minerales y vitaminas. Aprovecha las hojas más verdes. No cortarla en exceso. Prepararla poco antes de comer. Aderezarla a consumo de limón o vinagre. El ácido cítrico y el acético tienen un poder conservante que preserva las vitaminas. Cuando se consume la lechuga fresca hay que emplear aliños ligeros para las variedades de hojas tiernas como la lechuga francesa, muy suave. Ahí se ver es muy refrescante y crujiente y aliños más consistentes para la lechuga de hojas más carnosas y rizadas como los cogollos de tudela. La aloe lloroso o la hoja de roble, la romana, la maravilla o la batavia y también junto antes de servirlas en la mesa para que no pierdan su frescura. Compra y conservación. La lechuga está presente todo el año en los mercados, lo que permite obtenerla fresca. Las lechugas de primavera y verano suelen ser más ricas en nutrientes que las de otoño e invierno. Debido a un mayor influjo solar, convierte escoger las de tonalidades más oscuras, ya que son más nutritivas. Como la lechuga tiene un gran contenido en agua, suele ser muy perecedera, por lo que conviene comprarla justo antes de su consumo y en cantidades que no suponga tener que almacenarla por más de una semana pero máximo que suele conservarse en el frigorífico.